Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, hoy ahora mismo análisis El vídeo anterior, si no lo has visto, te lo recomiendo y te lo pongo por aquí arriba para que te salga El de, bueno, si no lo sabes o quieres ver cómo calcular el precio medio de los bitcoins que has comprado De los bitcoins, de las acciones, de los cardanos, de lo que sea De cualquier valor que hayas, que hayas comprado, pues por ahí lo tenéis Se dice, Pues ya lo sé, si eso es muy fácil, vale, vale, pero hay gente que no lo sabe y no tiene por qué saberlo, ni siquiera se acuerda. O sea, a mí me decían que las matemáticas valían para algo, pero bueno, yo cuando le explico a los chavales que, que lo de la X y la Y en una, en, una, en un diagrama cartesiano vale para algo, me dicen, ¿y para qué? Y le digo, ¿y cómo te crees tú, básicamente, que calcula la pantalla en la que estás viendo tu puto móvil dónde va un píxel de un color eh, con las coordenadas? Y dicen, anda. Entonces lo que estoy estudiando sí que vale para algo. ¡Ay, amigo! Pues claro que las cosas valen para algo. Igual que saber que el mercado que estamos viendo hoy con los ojos de hoy, ¿vale? Porque habréis visto que mucha gente está comparando, no, lo que pasó en los años 70 con la crisis del petróleo y demás uh, puede ser mm, prácticamente lo que esté pasando ahora. Ostras, insisto, ver con los ojos de hoy algo que pasó en los 70 y pensar que puede ser igual puede ser bueno en ciertos aspectos muy, vale muy similar pero el hundimiento del Titanic o del Titanic no tiene por qué ser igual no, incluso no tiene por qué pade, pade, pade, padecerse porque las capacidades que tienen y lo que han aprendido las empresas desde entonces hasta ahora es diferente sí que es cierto que los humanos como hablaba antes con un alumno eh, somos los mismos y por eso funciona el análisis técnico, por eso funciona Fibonacci, por eso funcionan una serie de cosas bien utilizadas, si sabes utilizarlas, evidentemente, claro que sí. Entonces, bueno, eh, ver, insisto, lo que pasaba en, o lo que pasó entonces con los ojos de hoy, es igual que cuando analizas lo que pasó en el mercado la semana pasada, tal, es más fácil que cuando lo haces por el camino. Pues por supuesto que sí, claro, nos ha jodido. Pero el darte cuenta de falsas rupturas, eh, ha roto poco volumen, no vale. Ha roto mucho volumen, me vale. Eh, bla, bla, bla, bla, bla. Es diferente. Hemos tenido varios cambios de volumen, hemos tenido varias cosas que son interesantes y, oye, pues, bueno, vamos a, vamos a verlas. En definitiva, también mucho parte, o oh, mucho parte, una gran parte del mercado, una mucho gran parte del mercado... Joder, correjo corra, eh, una parte importante del mercado, eh, está esperando a ver qué pasa mañana. Yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que va a pasar mañana. Yo pienso que estará entre el 6,4 y el 6,6, 6,5 eh, ese IPC, es lo que se espera. Mm, eso hará que suba un poquito el mercado. Si baja del 6,5 al 6, por ejemplo, 6,3 o por ahí, o, o 6,2, podrá meter un pepinazo más importante el mercado. Estar muy atentos a los primeros movimientos, sobre todo, pero también tener en cuenta que estamos en un punto de desgaste RSI importante, ¿vale? Al menos en cuanto a, a, a tramos horarios pequeños, de una hora y de cuatro horas. Eh, bien, si yo os dijera que una organización que obtiene sus ingresos a través de, pues eso, de coacciones, a través de amenazas, a través de que te encierro, me diríais que es una organización criminal. Y realmente... O una mafia, ¿no? La que hacía la mafia en los barrios en su día. O oh, oh, me pagas o... Ostras. Pues como organización criminal, con todos sus ingresos y activos derivados del crimen de los impuestos, el Estado, ¿qué es entonces? ¿Organización criminal? Porque es una organización que... Lo que recauda no lo recauda de forma voluntaria. Dice periodo voluntario. No vaya, recibo periodo voluntario. Los cojones. De voluntario no. Periodo obligatorio. Con tu voluntariedad. Pero de voluntario nada. Entonces, el gobierno al final, pues es lo que tiene que, que hace eso. Y, y, y luego encima, un pueblo o un país pasa hambre y lo estamos viendo porque sus superiores consumen más y consumen en exceso lo que le están recaudando al pueblo que pasa hambre. ¡Wala! Flipante. Y esto es así. Eso es una realidad. Bueno, ya cada uno que le pego cuatro vueltas a lo que acabo de decir. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que es lo que importa. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, yo me imagino que lo habréis visto ya, el comunicado de Jorge Lorenzo, ¿no? de lo que la movida que tuvo con Hacienda y demás. Pero yo no me voy a parar en leeros todo esto, lo que ha pasado, el que más o el que menos ya lo sabe, que bueno, pues le metieron del 13 al 16 eh, las declaraciones de Hacienda, porque si vivía en Suiza, que si no vivía en Suiza. Y evidentemente vivía y entrenaba en Suiza, y donde seguro que no entrenaba era en España y donde no vivía en España, porque aquí no hay quien viva, y para eso tenemos la serie ya. Eh, pero hay una cosa que sí, sí que quiero recalcar de todo el comunicado que le ha hecho, y es la última frase. Eso sí, nadie me va a devolver la noche sin dormir, ni la paz que necesitaba para concentrarme en los circuitos. Y es que este señor ha llegado a... a hasta el punto de cuando sale de boxes hacia la meta con su moto para salir a una carrera, está el hijo de puta de turno ahí... Ni, ni, ni, ni, ni, ni. Es que manda cojones. Y ese chaval joven con una moto a 200 y pico kilómetros por hora, con eso en la cabeza, se puede haber matado. ¿Y les importa? Les importa una mierda. Les importa una mierda. Si comes, si no comes, si pagas la luz, si te matas o si no te matas. Les da igual, les es indiferente. Con lo cual, a mí personalmente, me es bastante más indiferente ellos que yo. O me es bastante más indiferente ellos que mi familia. Primero come mi familia y después si me da, ya veremos si pagan ellos. O si cobran ellos. En fin, dicho esto, Bitcoin. Buen momento, pero lo dicho, lo que he dicho antes, vale mucho ojo porque tenemos un RSI... ¿Vale? En cuatro horas bastante desgastado. En una hora, aunque ha tenido este retroceso al 50% y ha rebotado, bueno, pues en breve volverá, si todo va como debe ir, otra vez a la parte superior. Si no, pues vamos a tender, ¿vale? Tirar esta línea de tendencia. Aproximada, pues bueno, para ver si la pasa, si no la pasa, o si empieza a perder un poquito de fuelle. Que también podría ser, ¿por qué no? Pero, eh, dicho esto, este fuelle de mínimos, ¿vale? Si se va cerrando y se va comprimiendo, al final genera una cuña con implicaciones que pueden ser alcistas, se comprima en un punto y vuelve a tirar otra vez arriba. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. De momento estamos en esa zona de esa resistencia interesante, vamos a ponernos en cuatro horas, ¿vale? en la cual, bueno, pues eh, veis que tuvimos estos máximos, estos máximos, estos máximos en toda esta zona, la única vez que los hemos pasado nos ha mandado al carajo y hemos acumulado bastante por debajo. Con lo cual, con todo lo que hemos acumulado, más lo acumulado anteriormente, oye, yo creo que lo más probable es que podamos llegar a la zona roja, la zona de los 18.000. Posiblemente luego apoyarnos donde estamos ahora. Claro, 17 kini, sí. Pero la zona de 18 la veo cada día, eh, aparte de más cerca, porque estamos evidentemente más cerca, la veo más clara, que es lo importante. ¿Eso qué, qué implica? Implica que aquí en 4 horas sigamos haciendo esos dientes de sierra, ¿vale? Eh, esto quiere decir que ya estamos en... No, no. Cualquier ruptura importante tiene que pasar por esta ruptura que tenemos aquí en 21.350 aproximadamente, ¿vale? Esto es simplemente la parte inferior de esta caída. Igual que en esta caída, todo esto es la parte inferior y... ...todo esto es la parte inferior de esta caída... ...todo esto es la parte inferior de esta caída... ...ni más ni menos, o sea que nadie se vuelva loco... ...que la zona horizontal empieza a ser amplia... ...eso está bien... ...pero si no tenemos fuerza... ...y no hay chicha ni limoná... ...vale, para seguir avanzando nos aburriremos y buscaremos dinerito abajo. Todavía quedan 5 horas para cerrar el día y, bueno, posiblemente el volumen vaya a superar el del día anterior, cosa que no estaría nada mal, porque empezar a tener ya volúmenes descendentes, eh, pues no molaría, ¿vale? Eh, así que, bueno, de momento bien el movimiento. es pues, Bueno, consolidando por lo menos la subida de este 1,5%. Es que, ¿veis? Volvemos a lo de siempre, es que es un 1,5%. Es que hoy hemos subido un 0,23. Es que ayer subimos un 0,29. El día anterior, un 1% es que es un poco de risa en comparación con lo que son subidas de verdad, ¿vale? Si nos vamos a, a un mercado alcista, a un merc tampoco voy a ir con el gráfico anterior porque ya lo sabéis, eh, esto es de risa, pero sí que es cierto que todo lo que sea lateralizar, ¿vale? También, en cierto modo, corrige, ¿vale? Va ganando tiempo, va el tiempo al mercado. ¿Qué tiempo? Pues ese tiempo en el que llegamos a un halving, ese tiempo en el que llegamos a momentos mejores de mercado, todo lo que no hayamos caído, eso que hemos ganado. Igual que lo que digo ahora, ¿no? Todo lo que subamos nos sirve de colchón para una posible caída posterior. Dicho esto, Ethereum ha hecho algo muy, muy similar. Está intentando a ver si pasa a esta zona. De momento, al cierre, ya superé al cierre que teníamos relativo. a cierre, ¿vale? Ya lo, ya lo superó ayer. Bueno, hoy lo confirma. A ver si llegamos a esta zona de resistencia, que es bastante importante, de los 1.720. Sería el objetivo a, a, de momento a llegar, pero bueno... Es lo veo un poquito un poquito de aquella manera vale, ya veremos a ver porque esta zona fue una zona súper importante en el pasado y bueno pues ya una vez que la perdimos un toque nos fuimos abajo otro toque nos fuimos abajo otro toque nos fuimos más abajo y, y, y así se cuenta la historia hay que esperar y no está pasando nada importante de verdad el total market bueno se mantiene plano sin ninguna novedad y la dominancia de bitcoin Tres cuartas de lo mismo. Realmente ha subido un poquitito, pero tampoco grande, grandes cosas. Vamos a esperar a ver mañana a las dos y media qué narices nos cuentan. Por la parte del dólar index, igual, paradito, esperando números de mañana, números exactos. Eh, a ver el sobre las 12 de mediodía qué movimientos tenemos. En el SP500 eh, porque en base a eso también podremos empezar a adivinar qué es lo que se ha filtrado Porque seguro que se han filtrado cosas y se van contagiando poco a poco eh, Por parte de las altcoins, bueno, pues tenemos aquí cuatro horas cardano intentando recuperar la vela anterior No perder la EMA20, eso estaría bastante bien para poder seguir subiendo Vamos a ponernos en diario y vamos a ponernos en eh, el, las negativas, ¿no? Ya, bueno, Galagame baja un poquito, es normal, después de lo que había subido Vamos al lado positivo, que bastante negativo hemos tenido ya. No es que haya mucho positivo, pero bueno. Eh, Coco CTRS ERG AVAX. AVAX, eh, yo creo que va a ser igual, es otro de los proyectos importantes que tendrá bastante que decir en el próximo mercado. Está cumpliendo con el cierre de la U, ¿vale? Esta, esta U que vemos aquí. Eh, siguiente objetivo: bandera en la zona. Esperemos que no cierre por encima de la media de 100. Yo prefiero que eh, para aquí y pare un par de días para luego subir a la de 200. Y, y creo que es el, el camino que están llevando prácticamente todas. Ripple, por su parte, un 6% al alza. Bien. En, en la otra batalla veis que hay otras unas que tienen eh, este doble suelo y hay otras que lo tienen solamente de una, de, cerrando la U de una, de una forma. Bueno, está bastante bien. A la media de 200 debe llegar. Debería de llegar. Y luego, bueno, vamos a ver si ya a este punto y voto con la media de 100. No lo sé. Eh, lo veo un poco más complicado, dependiendo de cómo se ve el mercado. Y a partir de aquí para abajo, pues bueno, no había no VRA, 5% prácticamente. Tenemos también Crypterium, Key con 4,60 y ya poca leche a partir de aquí ya. Empiezan a ser beneficios que no tienen mucho, mucha chicha ni mucha limona. Y sí que empiezan enseguida la zona roja con bastante, bastante mercado rojo. Eh, no demasiadas pérdidas, porque bueno, más o menos eh, tenemos a más de dos tercios del mercado por encima, digamos, de una pérdida del 3%. Que pierdan más del 3% ya sería solamente un cuarto de mercado, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco es tampoco es tan malo, tampoco es tan malo el día eh, para las altcoins, pero tampoco es que sea un super día, ¿vale? Eh, esperemos que mañana el S&P 500, que a lo tanto a lo tanto aquí sigue rascando, eh, bueno pues siga con esa, esa senda ascendente. En el, cuanto a diario, muy importante haber el pasado toda esta resistencia, posiblemente tenga un pullback o primero vaya a la línea de tendencia y luego ya pullback a esta zona de soporte. Tarde o temprano la volveremos a ver. Así que bueno, tener mucha paciencia, mucho ojo mañana, mucho como mañana, veremos en el mañanero. No sé si esperaré a que den la noticia o lo haré, seguramente lo haré antes, porque es que si no, ya no tiene ningún sentido. Para ver si hay algún movimiento previo, haremos un vídeo mañanero. Y bueno, pues lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, que falta nos va a hacer. Chao, chao.